Eh, vamos a hablar de ética ecosocial. Eh, José Manu Gutiérrez, de INGURUGELA. ¿Quieres contarnos un poco de, de tu camino profesional en esto? Bueno, pues eh, lo primero agradecer la invitación a estar en este, en este foro y, y encantado de, de compartir historias. Eh, yo soy maestro. Eh, me formé como maestro, aunque mis ilusiones iban por otros lados, pero bueno, las circunstancias eh, me llevaron aquí, a un territorio eh, ilusionante, y por explorar y por, eh, y por crecer, ¿no? Ya metidos en... he estado en varias escuelas, institutos y, y, y bueno, pues siempre con una vena, digamos, ecologista, ¿no? Eh, empecé ya desde muy pronto a organizar talleres de ecología en la escuela, laboratorios, eh, siempre andábamos con, con acuarios, con, con terrarios, con, con huertos escolares, etc. Y pues bueno, una cosa lleva a la otra. Ya me, eh, me empecé a formar más eh, sobre qué era eso de la educación ambiental. Tuve la grandísima suerte de aterrizar en el centro de experimentación escolar de, de su carrieta que es un centro que se dedica a la educación ambiental en el que teníamos el gran lujo de que podíamos investigar y experimentar a la vez. ¿no? Lo que discutíamos un día, al día siguiente lo podíamos poner en práctica y, y bueno, ahí fue una historia, casi todo lo que sé de educación ambiental lo, se lo debo a, a ese centro. ¿no? Y luego aterricé en, en Inguruguela que es el centro ahora, también haciendo educación ambiental, pero ya desde otro enfoque que sería el de la formación y asesoría a los centros de de, a los centros educativos ¿no? y últimamente con la Agenda 21 escolar y ahora con la Agenda 2030 escolar y, y bueno, pues más en, sin perder de vista la investigación porque siempre ha sido un campo que me ha atraído mucho y a nivel personal, pues bueno, colaborando con diversas ONGs, también eh, pues participando en un foro de, de reflexión eh, eh, sobre esta situación de crisis ecosocial global que tenemos, ¿no? y cómo se puede trabajar a partir de Euskal Herria, etc. Y, bueno, pues haciendo, como suelo decir yo, dando la guerra que nos dejan. Bueno, te, te convocamos a venir aquí porque este recorrido es sobre todo educativo. Eh, vamos a hablar para gente del tercer sector. Entendemos que este asunto, la crisis ecosocial global, nos afecta a todos y a todas. Tiene que ver con lo que hacemos también en el tercer sector. ¿no? Y nos gustaría que nos des unas pinceladas para iluminar cómo abordarlo desde el marco de la ética ecosocial. Uh -huh. eh, cuando se habla de esto, un concepto que aparece eh, como clave de análisis es el antropoceno. ¿no? ¿Puedes contarnos un poco qué es esto? Pues sí, eh, la gente de este sector eh, seguro que, que sabéis cuál es el contexto en el que está viviendo, eh, que está sufriendo ¿no? la vida del, del planeta ¿no? en estos momentos, ¿no? Quizás si nos quedamos solo en la parte superficial, en lo que se ve por los medios de comunicación, la televisión, lo que ves por la calle, no en estos momentos eh, es Navidad, entonces eh, tenemos el doble mensaje del no consumir y, eh, y compra, compra, compra, ¿no? es un poco, es muy kafkiano. ¿no? Eh, y están ahí detrás eh, pues un montón de, de problemas de, de, de, que tienen que ver tanto con los aspectos eh, ecológicos, ¿no? de, de pérdida de biodiversidad, pérdida de ecosistemas, etcétera, etcétera. ...como de eh, problemas sociales, ¿no? Quizás una referencia interesante puedan ser los ODS, ¿no? Esa Agenda 2030. No tanto en sí mismo, bueno, porque, porque puede traer eh, incoherencias, ¿no? A la hora de, de cómo se plantea y tal, pero bueno, siempre nos ayuda a plantear esta, esta crisis, ¿no? Nos habla de, de los problemas de pobreza, de hambre, de, de salud, de educación, de desigualdad. Un contexto en el que eh, hemos pasado el pico del petróleo, la energía barata eh, está a punto de, de acabarse, tenemos que, que inventar o reinventar nuevas eh, formas de energía, que también los minerales no que estamos usando eh, de uso común eh, o han pasado su cénito, están eh, llegando a, a, al mismo, ¿no? En el que cada vez pues, es difícil imaginar de aquí a 20, 25 años que la vida va a ser igual que esto, ¿no? O sea, en un escenario sin petróleo, ¿no? Y con todo lo que se supone, ¿no? Tanto de combustibles como de plásticos, etcétera, pues bueno, hay que, que reinventarse, ¿no? Y esto eh, ha abocado en, en lo que se ha llamado, lo que, como has dicho, ¿no? El, el antropoceno, ¿no? Esa situación en la, en la que, por una parte, el extractivismo que ha sufrido los bienes comunes del planeta ¿no? y los sumideros ¿no? donde se, se recogían ¿no? todos, los, todos los residuos ¿no? de, de, esas, eh, de esos metabolismos eh, están superados y, y eso nos ha hecho incluso pasar a una nueva era geológica ¿no? esa nueva era geológica que se llama el antropoceno que viene a datarse más o menos en 1950 y que mmm, se llama así porque ya en los estratos geológicos aparecen restos de la actividad humana. ¿no? ¿Qué restos? Pues sobre todo el aumento del CO2, eh, restos de residuos de nucleares y luego muchos elementos de la actividad cotidiana humana. ¿no? Aparecen cemento, aparecen aluminios, aparecen plásticos, microplásticos, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Las causas de qué nos ha llevado hasta esto? Pues yo las, las coloco en... En, en una manera de ver eh, nuestro, nuestra presencia en el mundo, ¿no? de cómo cuando llega la revolución industrial, evidentemente, se mejora mucho en muchos aspectos, ¿no? aspectos tecnológicos, aspectos científicos, aspectos sociales, ¿no? se superan unas barreras que había antes en el feudalismo increíbles, pero a la vez se pasa de, eso, de ese teocentrismo ¿no? que había anteriormente aún, antropocentrismo, ¿no? En el que, quitando el, lo que hoy, siglo XXI, podríamos denominar el hombre blanco, heterosexual, eh, adulto, es el, la punta, ¿no? De, de alrededor de aquí, de lo que gira todo, ¿no? Con todo lo que conlleva, pues todo lo que no sea eso, pues eh, queda fuera, ¿no? Sean las mujeres, eh, la naturaleza, sean las personas que no son adultas que no son son mayores o que son pequeños y tal todas esas pues no entrarían no de este dentro de este concepto y las consecuencias de esto pues lo, lo hemos visto no y muchas muchos autores y autoras hablan de, de colapso no de que estamos cerca del colapso alguien que sabe mucho de esto es Carlos taibo y Carlos taibo dice habiendo escrito un libro que se llama el colapso dice no estoy en condiciones de declarar que el colapso exista no pero que sí nos vamos a acercar a a una situación similar, ¿no? De una situación de decrecimiento material absoluto. ¿no? Entonces, eh, bien venga el, el colapso, bien no venga el colapso eh, de esta situación, también se sale. ¿no? Uno de los colapsos más graves puede ser una guerra, ¿no? Y se ven imágenes de que después de un bombardeo al día siguiente la gente pues, cuida a sus heridos, eh, eh, cuelga la ropa, ¿no? A mí esa es una imagen que me parece mágica. Cuida a los niños, prepara comidas para, para esto. Entonces, hay esperanza, hay eh, tiempo, por lo menos, como dicen eh, algunos de y algunas, de elegir cuál es la, o la manera de colapsar o la manera de aterrizar este esta civilización. ¿no? Quizá por ahí está la, la parte interesante que nos trae la palabra antropoceno. no Si lo que está sucediendo tiene que ver con lo que hemos hecho, ¿no? se, se debe a nuestra acción, eh, también nuestra acción se puede poner... Al servicio de una situación diferente, más cuidadosa, más respetuosa. ¿no? Parece que en, en cualquier caso, sea o no a través de un desastre, tenemos que cambiar. Que no queda otra que pasar a otra fase o a otra forma de hacer. Y a esto se le está llamando transición ecosocial. ¿no? ¿Qué, ¿Qué sería exactamente esto de la transición ecosocial? Sí, voy a citar otra vez a Taibo, porque Taibo nos plantea que ante esa situación de previsible colapso eh, se plantean dos escenarios ¿no? plausibles, que sería uno el ecofascismo, ¿no? el que estén las fuentes de energía, los eh, recursos, eso, los bienes comunes ¿no? que, que nosotros antropocénticamente llamamos eh, recursos en manos de, de unos pocos, en manos de unas élites que, que van eh, eso soltando. De vez en cuando su, su riqueza. ¿no? Hay una imagen en la película, en la última película de Mad Max, cuando está toda la población allí debajo que sueltan, hay una escena en la que sueltan el agua, la gente va allí a coger el agua y es, pues bueno, es muy, muy significativa de, de que podría ser eso un colapso. ¿no? Pero también nos dice que hay otros caminos y que sería eso, ¿no? La transición social, no una transición social. Eh, nos, nos hablaría de otra, ver, otra manera de ver el mundo, ¿no? En ver de esa, el hombre que hemos citado antes o el ser humano en el centro, pues es eh, darnos cuenta de que el centro tiene que ser la vida, ¿no? Y poniendo la vida ahí en el, en el centro y haciendo todas las reflexiones de todas nuestras actividades a partir de qué es lo que, qué consecuencias va a tener no sobre la vida, pues eh, nos podemos plantear hacer las cosas de una manera o de otra, ¿no? Hay un ejemplo de, de principios de este año eh, cuando un gobierno eh, puso un impuesto a las, eh, a las compañías energéticas ¿no? para eh, poder eh, hacer eh, la energía más barata a los sectores eh, más vulnerables, ¿no? parece que en teoría podría estar pensado sobre la vida, ¿no? y la respuesta de las, de las energéticas fue que pues bueno, pues ya no invertimos en renovables, ya no invertimos, eh, cerramos todas las líneas de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Esa parece que no está muy pensada, ¿no? Des, desde la vida, ¿no? Eso podría ser un ejemplo que, que nos vale para ver qué es eso de poner la vida en el centro, ¿no? Y saberlo, ¿no? Deberíamos de eso, transitar una transición ecosocial nos pone en una, pasar de una civilización que ya ha fracasado, esta civilización capitalista, antropocentrista, ¿no? heteropatriarcal, a otra en la que uh -huh. los tres principios fundamentales yo creo que serían libertad, no hay que perder la libertad, evidentemente, que seamos eh, libres a la hora de elegir y a la hora de, de hacer las cosas, a la hora de sentirnos como nos queremos sentir, suficiencia, o sea, qué es, nece qué es necesario y qué es suficiente para que podamos vivir, ¿no? eh, quitando todos los, todos los restos de, de, de opulencia, de élites, etcétera, etcétera y responsabilidad. Vivimos en un planeta finito en el que hemos superado tanto las, eh, límites de los límites eh, de los bienes comunes como de los eh, sumideros y entonces necesitamos eh, ser responsables a la hora de actuar para que la vida siga siendo vida, que la vida siga fluyendo ¿no? en este planeta. Cuando nombramos responsabilidad se abre esta dimensión que, que nombrábamos al principio la ética, ¿no? lo que ahora estamos llamando ética ecosocial. Y me gustaría que nos hables un poco de esto, eh, si es diferente de otras formas de ética, en qué consiste y qué nos está pidiendo, ¿no? sobre todo esto. Ahora que tenemos que considerar nuestros asuntos como asuntos ecosociales, uh -huh. una ética ecosocial que tiene en cuenta estos principios de libertad, suficiencia y responsabilidad, eh, qué nos propone y qué nos pide. Yo considero que el, el antropocentrismo para poderse desarrollar tuvo una gran oportunidad ahí cuando cuando nace en la modernidad que fueron dos dos sistemas o dos pactos sociales eh, súper interesantes no que uno es el sistema económico no el capitalismo que se basa en la, en la propiedad de, de los materiales y que esa riqueza a través del mercado pues se va distribuyendo entre la sociedad no y la otra sería el, el contrato social, eso llamado el heteropatriarcado, ¿no? Necesitaba otra muleta, ¿no? En la que, pues bueno, como hemos dicho antes, pues poner ahí al, al hombre por, por encima de todo, ¿no? Cuando hacemos, cuando estudiamos un poco este conglomerado, nos vemos cuáles son los valores de esto, ¿no? Y yo es que me niego a decir que ahí haya valores, ¿no? O sea, si es un valor el que la... la que la, que la riqueza se distribuya ¿no? a través del mercado, pues eh, me niego, ¿no? Cuando al principio de la COVID ¿no? veíamos que había pocas eh, mascarillas, de repente se ponen lo que ahora vale a 0,60 o 0,90, se pone a 5 euros, a 7 euros, ¿no? O sea, es un sistema eh, absolutamente violento, absolutamente caótico, ¿no? O sea, hay menos y a, y a las personas que menos tienen es a las que se, se cargan. ¿no? Cuando decimos hay que ir contra los valores de la, del antropocentrismo es que yo no le veo valores. ¿no? Lo que se trata yo creo que es de construir ¿no? o, de, o de reconstruir a partir de lo que tenemos, de reconstruir eh, historias. ¿no? Muchas mujeres dicen, no, si no hay baile, eh, no hay revolución. Y yo en este caso, pues eso, dentro de ese baile creo que toca la nota musical re, ¿no? Toca repensarnos, ¿no? Repensar la comunidad, repensar el planeta, renacer, reconstruir, recrear, regenerar, pero también reclamar, reconquistar, replantear, ¿no? Eh, la crisis civilizatoria solo se podrá superar desde la construcción de una renovada sociedad. Es eh, un imperativo humanista, ¿no? A partir de una ética social, ¿no? La ética social nos obliga a, a eso, a poner la vida en el centro y sobre todo a ser conscientes de dos principios, ¿no? Los principios de condependencia e interdependencia, ¿no? Y a partir de ahí, pues reconocer que somos... Seres radicalmente condependientes, dependemos de la naturaleza, necesitamos la naturaleza para todo, para alimentarnos, para abrigarnos, para tener cobijo, para y, y somos radicalmente interdependientes. ¿no? Ya orero lo, lo dice muy bien, dice la interdependencia es lo que hace que cuando, al nacer, cuando somos una posibilidad de vida, se convierta en realidad de vida. ¿no? Eh, eso, la interacción con otras personas. no A veces... Cuando hablamos de interdependencia, nos acordamos más de la, de la familia, del entorno, de, de, de nuestra comunidad pequeña, ¿no? Pero es que también interdependemos de personas que no conocemos, ¿no? Cuando compramos el pan, conocemos a la panadera, pero no conocemos quién le ha llevado el pan, quién molió esa, ese trigo, ¿no? Quién plantó ese trigo, ¿no? ¿De dónde vienen las, las semillas de trigo? Ahora sí, nos hemos dado cuenta que todo viene de Ucrania, ¿no? Venía de Ucrania ahora todo el trigo y esto, pero bueno, hasta hace poco no ni siquiera sabíamos eso, ¿no? Y en ese sentido, pues se nos eh, pone en la atención de eso, de, de tenemos que cuidar, tenemos que cuidarnos, tenemos que eh, cuidar la vida, eh, mantener la vida en el planeta, ¿no? Es lo que lo que nos une al final a, a todos los seres vivos. no